Venir a Corea y decir como que quiero vivir en Corea y simplemente quedarme para siempre, no es así. Para serles súper honestos, los productos coreanos sí tienen ese efecto de que te hacen la piel más clara, como cresta lo hacen, yo no sé. Inmigración, para los que no saben, que es el lugar que más miedo da en este país. Colon irritable, estrés en mi vida, justificar el por qué necesitan tener a un extranjero y no a un coreano. Hola nuevamente bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a hacer una de esas series de valiendo verga frente a la cámara y siendo un youtuber bien básico, bien influencer, eh, hola cómo están Ser patético ya es parte de mi vida, entonces como es de costumbre hoy lo seré nuevamente Ice Vanilla Americano de Juan Valdés, nada mejor, con bombilla eh, reutilizable, por si El día de hoy vamos a hacer un unboxing de unos productos que me llegaron de g yes y además les voy a ir contando un poco de cómo es esta cosa de residir en Corea, cómo, cómo obtener el permiso para poder finalmente vivir en Corea, porque aunque ustedes no lo crean, venir a Corea y decir como que quiero vivir en Corea y simplemente quedarme para siempre, no es así. Dos hay más eh, No funciona así. Eh, tienen que a, hacerlo... Y yeah, así me distrajo Pero me encanta porque la luz, así como lo hace, es súper natural. Ya, yeah, eh, ¿qué es lo que le iba a decir? Eh, se me fue la onda. Es que yo sufro de esta cosa de como que se me va la onda. Se, como que soy... Eh, hola. Y viste, y ahí quede. Pues. No sé de lo que estás hablando. Entonces, no es solamente llegar a Corea y decir como, oh, quiero vivir así como mi vida, bla, bla, bla. No, tiene que seguir un montón de que okay. yo, yo creo que aquí hay un señor o una señora aquí, que no, yo creo que es... Hombre, está por aquí es un, un. Hay que seguir como un montón de requisitos, un montón de pasos antes, hay que pasar por un montón de tipos de visa. Para los que no sepan, la visa es lo que te permite a ti estar de forma regular o como legal, si quieran decirlo. No me gusta mucho la palabra legal a veces por lo que conlleva, pero estar en una situación regular en un país, la visa es lo que te permite finalmente... Quedarte en un país ya siendo estudiante, trabajador, residente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, me voy a, me voy a poner esto porque eh, el primer producto que me voy a aplicar es un. Eh, ¿Cómo se llama? Un cleansing foam. Los cleansing foam que me mandó YesStyle de regalo. Este video está patrocinado por YesStyle por pues, si acaso, entonces, para que me gusta dejarlo siempre en claro. Estos productos son gratis. Estoy haciendo como review, pero a la vez. como ya. ustedes. Ya, ya, ya, me mandaron estos dos cleansing foam. Uno de la marca. MAX CLINIC y el otro de la marca Turoyaruque. Estos dos son, eh, como que prometen como cortarte el oil de la cara, como el aceite de la cara Ustedes saben que nuestra cara cuando no está lo suficientemente hidratada en un mecanismo de defensa, comienza a emitir como aceite y ahí es cuando eh, nuestra cara brota pero para que eso no pase uno siempre tiene que hidratarse la cara y además también siempre tener la piel limpia entonces los foams son básicamente nombre fancy para decir jabón para darse la cara entonces básicamente jabón para darse la cara entonces lo que voy a hacer ahora es agarrar el foam para la cara y me lo voy a lavar me lo voy a lavar con este que es el oil cleansing porque yo sufro yo creo que ustedes también y mucha gente de que tengo como se me hace así como grasita en esta parte así como mmm, aceite eh, me pasa sobre todo cuando me maquillo. Cuando no me maquillo no me hace mucho porque bueno, ustedes vieron la cantidad de productos para la cara que yo uso todo el día. Entonces siempre tengo la cara muy hidratada. Pero cuando uso maquillaje, obviamente todos sabemos que el maquillaje destruye tu cara. Entonces ahí como que siento como muy como oily, como se dice, pero whatever. Ya, eh, me estoy yendo por las ramas, me voy a, ir a lavar la cara con esto, voy a volver, así que 3, 2, 1, fum me fui. ¡Ay, ah, ya se lo quiso nada! Ya, yeah, eh, el oil que me apliqué fue el Accent Oil Good Cleansing, voy a dejar la foto aquí y todos los links acá abajo en la descripción. Y además pueden tener un 10% de descuento en todas las cosas que quieran de g usando el cupón, el código eh, CHIPO10, 10%, CHIPO1010, porque el del código del video anterior del CHIPO123 ya no funciona. Ystyle, ¿sabes? Muy bacán, muy bacán, porque me dejó la piel así como, oh, bacán. Pero este es el que te lo deja de una... De una... Siento que me lo dejó como neutro, como en cero. Entonces como me la dejó en cero, ahora me voy a aplicar toda la rutina de skincare y para utilizar toda la rutina del skincare que me mandó YesStyle vamos a usar este pack que es de la marca son By Me. Y le voy a ir dejando acá al lado la foto de que voy usando y le voy a ir hablando del tema de este video. Porque obviamente eso es lo que nos reúne. Eh, primero me voy a echar el toner, luego me voy a echar el serum, luego me voy a echar la Brightening moisture Health Clean, que es el tercer paso. Y eh, si es que vamos a salir hacia el exterior, vamos a usar esta eh, también que es de Sun by Me, que es el bloqueador solar de la misma línea, que no lo dije, que es... Nacin, porque nacin viene de niacinamide, y niacinamide es un poco químico, que te permite que las manchas de tu piel vayan desapareciendo y tu tono de piel se vaya como eh, neutralizando, así como que se vaya haciendo uno en el fondo. No me gusta el término emblanquecer la piel, porque emblanquecer no significa ser más bonito ni menos bonito, entonces eh, acá se usa mucho, lamentablemente, el término como whitening, como emblanquecimiento, pero a mí no me gusta usar mucho ese término, prefiero usar el término como emparejamiento o como, no sé cómo decirlo, whatever pero para serles súper honesto los productos coreanos sí tienen ese efecto de que te hacen la piel más clara como cresta lo hacen, yo no sé y como le dije, si es que vamos a salir hacia el exterior nos ponemos el, el protector solar y obviamente si ustedes se quiere maquillar después de eso, aplican todo el maquillaje, primer, base, bla, bla, bla, bla, bla. Y si ustedes se van a ir a dormir, no hacen el bloqueador solar y se ponen el sleeping mask, que también viene en este set de cuatro productos de son by Me, que lo encuentro magnífico y que lo a encontrar acá abajo en la descripción. Ya, pero vamos al video rápido porque, ah, porque hablo tanto. Eh, toner para sellar eh, los poros que quedaron abiertos después de haberme limpiado la cara con el foam. Con el jabón para la cara, siempre un toner para sellar tu piel y prepararla para que los productos siguientes que van a hidratar tu piel puedan así ser absorbidos de una mejor manera. Oye, decía, soy toncado, si aprendió, vale, con esto ya. Cuando yo llegué a Corea, hoy oh, me arde porque tiene Nasinamite y porque tiene Yuja, que es echarte limón en la cara, porque... Cuando yo llegué a Corea, yo llegué a Corea como estudiante, muchos de ustedes saben, yo estudié aquí mi maestría y también hice un curso de idioma, entonces cuando uno estudia acá en Corea, uno llega a Corea con una visa que se llama visa tipo D para los estudiantes la de dos y la de 4 La de cuatro es para la gente que quiere eh, ser estudiante de idioma y la de dos es para cuando tú eres estudiante de maestría creo. Después de eso eh, claro, yo me gradué de la universidad, como ustedes también eh, supieron, me gradué hace dos años y después yo empecé a trabajar. Cuando tú sales de la universidad, a ti te da la opción de poder postular a una visa que se llama D10, que es como para poder hacer una internship que la internship es cuando tú, por ejemplo, te gradúas y quieres tener como alguna experiencia laboral, se te contratan por un pequeño tiempo donde obviamente te pagan y tú haces como labor de trabajo y si bueno te va bien tú puedes quedar en la empresa, whatever, whatever, eso se llama en Chile práctica laboral, no sé cómo lo llamarán en los otros países de Latinoamérica pero por lo menos en, en se llama así, así que pongan acá abajo como se llama en su país, porque sería bueno saber Que la gran mayoría de la gente después de graduarse, es a lo que todo el mundo puede postular, es a la visa de trabajo tradicional. Para tener una visa de trabajo, básicamente, yo igual voy a hacer un vídeo muchísimo más detallado de esto, eh, más adelante, donde les voy a hablar sobre todos los visas y todos los tipos de trabajo que existen acá en, en Corea. Si tú quieres trabajar en Corea, la empresa en la que tú vas a trabajar tiene que ser como tu sponsor, tiene que ser como la persona que se haga cargo de ti en Corea. Y eso para la empresa a veces es como mucho cacho, muy engorroso. Y tienen que presentar muchos documentos y toma mucho tiempo, entonces como que la empresa muchas veces no le gusta hacer eso. Por eso, si es que tú tienes la residencia, con la residencia es más fácil porque tú dependes de ti mismo. Entonces, la empresa si tú eres residente y tú tienes en tu tarjeta que dice que eres, la, que eres residente del país, eh, la empresa no tiene que hacer ningún trámite, no se tiene que hacer cargo de ti, tú eres libre de ti mismo Entonces obviamente es un beneficio mucho mejor para cuando quieres cambiarte de trabajo O por cuando quieras buscar trabajo también porque obviamente la empresa no tiene que darte un sponsor ni nada de eso. Entonces por eso, como que todos los extranjeros siempre buscamos tener como la residencia Porque es algo que no es, nos, eh, nos hace estar más seguros eh, y más como cómodos en este país Entonces yo quería postular obviamente a mi residencia Porque obviamente aquí viene el otro atado horrible Porque para postular a la residencia Que es como este tipo de visa que es como un poquito más complicado de tener Ya les dije que tenemos la de estudiante Tenemos la de trabajador normal Y tenemos la de residente Que en una escala de como de jerarquía Yo diría que está un poquito más arriba Porque obviamente ya les dije los beneficios Tú eres mucho más libre eh, No dependes de una empresa para trabajar o no, etcétera, etcétera. Entonces para postular a esta residencia Que es el tercer step el tercer escalón al cual yo quería optar te piden cumplir un montón de requisitos y juntar 80 puntos en una tabla enorme donde te piden diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, te piden un nivel de coreano donde tú tienes que demostrar a través del TOPIC, que es la prueba de coreano, o a través de unas clases online que se llaman KIP, eh, tienes que mostrar así como eh, básicamente tu nivel de coreano y eso te da ciertos puntos. Tu edad te da ciertos puntos, tu experiencia laboral te da ciertos puntos, tu carrera universitaria te da ciertos puntos, si es que estudiaste en una universidad coreana te da ciertos puntos, si eres de esto te da ciertos puntos, si eres de esto otro te da ciertos puntos y obviamente que si eres ARMY tiene todos los puntos del mundo porque jajaja... Mentira, pero, oye, eso fue como súper cringe Ahora tengo que echarme el segundo paso Que es el cero. Yo cuando fui a postular A esta cosa, calculé mis puntos Y mis puntos me daban como 84 puntos Una cosa así, no sé, entonces fue como Ah, ya va acá, la puedo, la puedo sacar porque Yo tengo el, como el beneficio de que como Estudié una maestría acá en Corea Eso me daba un poquito más de puntos, etcétera, etcétera. Y eh, junto a todos mis puntos Llego a eh, inmigración Inmigración, para los que no saben, es un lugar Donde todos los que los que vivimos y todos los que han estado acá que es el lugar que más miedo da en este país. Miedo porque la gente que trabaja ahí, a veces, no digo siempre, pero hay veces que te toca gente que es como loco. ¿Qué tipo de vida usted tiene para que sea así conmigo, por favor? Yo no le he dicho nada, porque hay, hay veces que a la gente, a mí literal, le gritan, así como que tratos muy malos, pero obviamente hay de todo siempre que uno va a inmigración tiene que reservar ahora y yo siempre así como super drama queen que como que, así como que preparo los documentos de antes y yo como que no puedo dormir así super, yo soy súper dramático, me, me gusta a mí un poco el tema bueno. yo hace un tiempo atrás como les dije había hecho mi intern y una vez fui a registrar mi intern porque cada cosa que tú hagas en Corea si te cambias de casa tienes que avisar la inmigración si es que cambias tu tarjeta bancaria tienes que avisar a la inmigración si es que sales del país en un periodo donde no se puede salir del país Tienes que avisar la migración. Si es que te cambias de trabajo, tienes que avisar la migración. Si te cambias de esto, tienes que avisar la migración. Tienes que avisar la migración de absolutamente todo. Eh, y en el periodo en que yo hice mi internship, hace el tiempo atrás, eh, me había tocado con una niña que me había pedido como otro documento y después otro más, otro más, me, me hizo ir como tres veces migraciones. Entonces ya estaba chat. ¿Qué tipo de suerte puedes tener para que te toque la misma persona que te hizo la vida imposible de nuevo? Es como, habían 10... Están. Y todas las veces que voy me tocaba la misma Entonces yo ya como que decía, no, como que esto es el destino y yo Esto no, no, no funciona, etcétera etcétera Ahora me voy a aplicar la Moisturizing Health Cream Que es para humedecer Porque aquí es todo, it's all about Moisturizing, it's all about The blending, it's all about De, de ponerle cosas a la cara y que esté bien húmeda La piel, porque si está húmeda, pa, pa, pa Eso también me dio genial y ahí como que me dice así como, ya, está bien, puedes irte, anda a pagar Porque hay que pagar, además, cada vez que tú quieras cambiar tu estado de visa Por ejemplo, si quieres pasar de visa de estudiante a trabajador o a intern para hacer tu práctica laboral Tienes que pagar como 100 dólares, 130, 130 dólares Calculenlo, es harto dinero. La cosa es que me dijo: así, anda a pagar todo. Yo, oh, bacán, la recibí, weón, bueno, súper felito. Me fui a la casa, así como que me tomé el café más rico de mi vida. Así como, oh, todo me está saliendo bien, etc. Y de repente me llega una llamada al celular. Y yo, así como, eh, aló, me dicen: Hola, ¿sabes que tienes que devolverte? Porque te calculé malos puntos y no te alcanzan y no, no te puedo procesar tu cosa, así que, eh, hola. Y yo, así como,. Hola, eh, no Yo como que empecé a discutir conmigo por teléfono Le dije, no, porque si calcula aquí y todo Y después como que me dice, pero lee la línea de abajo Adivinen cuántos puntos me dieron O sea, cuando me hicieron el cálculo final 79 puntos Y necesitaba 80 eh, me voy a tener que volver a Chile. Eh, no, no voy a poder seguir haciendo esto. Eh, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí como que colon irritable. Estrés en mi vida. Después tuve que ir el día después a recoger mis papeles. Y así como resignado. Así como que loco. Cagué. De verdad les digo, o sea, el tema de la visa acá en Corea del Sur es un tema tan cuático. Pregúntele a cualquier persona que haya vivido acá. ¿Cómo es el tema de la visa así como.? De cambiar visa o de los requerimientos, etcétera, etcétera, el 100% de las personas les va a decir de que alguna vez tuvo algún tipo de inconveniente o que le daba como cosa ir a inmigración porque realmente es una experiencia súper traumática. Entonces, como que. Y, y esa también es una de las gracias de tener la residencia porque al tener la residencia tú, al ser independiente, no tienes que avisar dónde trabajas, no tienes que avisar nada, tú eres responsable de ti mismo. Si tú no tienes la residencia, por ejemplo, y tienes una visa de trabajo normal, por ejemplo, yo trabajo en A Compañía cada vez que yo quiera, por ejemplo, trabajo, irme a otra compañía esa otra compañía tiene que hacer todo un papeleo, todo un documento para hacer de que yo renuncie a la compañía B y esta compañía tiene que invertir un montón de tiempo y recursos en inmigración para probar de que tú mereces ser parte de su compañía y que además, justificar el porqué necesitan tener a un extranjero y no a un coreano, porque ese también es otro tema acá en Corea supercuático, que hay leyes que dicen que las empresas no pueden tener, por ejemplo, de cada cinco coreanos solamente un extranjero puede haber en esa empresa, entonces como es todo un tema, es todo súper como complicado y de verdad no es algo que sea fácil. En la segunda parte de este video les voy a contar cómo fue el desenlace de esta historia porque realmente como que... No me voy a poner el bloqueador solar, así que me voy a poner simplemente esta sleeping mask. Les voy a dejar también así como un video de este set para que lo vean. Trae cuatro productos en un set y tú puedes como experimentar en tu piel estos cuatro productos. Al ser como más pequeños, porque son para 30 días, eh, también te sirve porque puedes probar los cuatro productos en tamaños más pequeños. Entonces si no te gusta o no te resultan para, para tu piel o no te gusta o no te sientes satisfecho, no pierdes tanto dinero. Entonces siento que de verdad es un muy buen producto este set. Este set está súper bueno encuentro yo, está muy genial así que también se los recomiendo un montón como que sentí tu piel un poquito como cansada esta crema, la zika ayuda mucho para eso, yo uso muchos productos para la cara honestamente, cada día uso un step, así como una rutina de 8 productos antes de acostarme lo hago porque me gusta, porque se siente bacán y ir a dormirse como con esa sensación de tener la cara así como glowy, te mando un saludo a la cari que ella me enseñó todo esto la cari es... Como mi maestra, mi something, mi, mi senpai de esta cosa del skincare y que de verdad me ha empezado a gustar mucho. Si se fijan también, mi piel en los primeros videos que yo hacía, yo tenía aquí muchas manchas y todas esas manchas desaparecieron porque utilizo unos productos que otros productos no esto porque esto es la primera vez que lo estoy probando, pero los de Niacinamite. Que el componente, que este producto también lo tiene, obviamente, pero que ni así nada más. Siento que es el mejor producto del mundo porque ayuda mucho a sacarte como esas manchas que tenía en la piel y a dejarte un tonito más como parejo. Todos estos productos de Yes los pueden encontrar acá abajo en la descripción del video. Ya saben, recuerden que pueden usar el cupón de descuento Chipo 10, Chipo, el imbécil que hace video en YouTube, y 10 de 10%. Entonces, así dice, ¡pip! ¿Puede haber algo mejor que Juan Valdés Pregunto, quizá de Starbucks, pero Juan Valdez sigue siendo mejor. Así que eso. Qué risa porque la bombilla es de un tumbler que tengo de Starbucks y me lo tomo en un, en un florero. Me encanta, whatever. Ya, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias por haberlo visto y eso, una vez más, chipo siendo patético y valiendo verga frente a la cámara. Nos vemos, bye bye.